Can crash. Be... My friend. Bienvenidos un día más a Be Productive, my friend, en Unidad no TV. Yo soy Alicia y hoy os voy a contar en qué consiste el modelo freemium, por qué es tan popular y los entresijos que hay que saber. En primer lugar, ¿qué es el modelo de negocio Premium. Está compuesto por dos palabras, free y premium. Esto ya nos da una pista sobre lo que consiste. Las empresas que siguen este modelo de negocio ponen a disposición de todos los usuarios una versión gratuita y de forma complementaria ofrecen otra versión premium de pago en la que amplían funcionalidades, no hay publicidad y tienen otro tipo de accesos. Algunos ejemplos de empresas que utilizan este modelo pues estarían Spotify, Evernote, Skype y el que vamos a tratar ahora, que es LinkedIn. LinkedIn tiene dos versiones, la que todos conocemos, que utilizamos la red social sin pagar y después ha sabido identificar muy, muy bien a su nicho y ofrece diferentes versiones de pago para diferentes perfiles de personas. Están los recruiters o las personas que se dedican a contratar a personal, la gente que tiene necesidades específicas de formación y después las personas que se dedican a la venta. De esta forma ofrecen un valor añadido y unas funcionalidades por las que esas personas están dispuestas a pagar. Pasamos al siguiente apartado, donde te voy a contar cuáles son los canales de marketing que mejor funcionan en cada fase del embudo para el modelo freemium. Una de las claves para que el modelo freemium funcione es que tiene que ser viral. Hacen falta muchas personas para que este modelo pueda funcionar bien. Por lo tanto, todas tus acciones de marketing van a ir dirigidas a eso, a captar, muchos, muchos usuarios. La primera fase, el descubrimiento. En esta tienes que llegar a personas que todavía no te conocen, y para ello las herramientas que mejor te van a funcionar son tres. En primer lugar serán los social ads. Las redes sociales tienen una capacidad increíble de llegar a un montón de personas a muy bajo coste, así que aprovecharlas muy muy bien y llega a todas aquellas personas que pueden ser tu target. En segundo lugar, las redes sociales pero en su versión gratis. Tienes que tener una estrategia muy bien marcada y contar con una persona muy experta que te ayude a sacar el máximo partido a tus redes sociales. Y por último, utiliza el display. Justamente en el vídeo anterior hablábamos del display y de todas sus ventajas. En la cajita de descripción te dejamos el enlace para que vayas corriendo a verlo. Lo bueno del display es que puedes alcanzar a mucha gente, lo que ayudará a mejorar tu imagen de marca, además de tener un montón de impacto. Pasamos a la siguiente fase del embudo y ya entramos en el descubrimiento, en la consideración e incluso en la intención de compra. Estas personas ya te conocen o al menos ya tienen una intención de utilizar tu producto. ¿Qué significa esto? Que tenemos que cambiar completamente el mensaje. Céntrate en las motivaciones de esas personas. ¿Qué es lo que les llevan a utilizar tu producto? qué es lo que necesitas transmitirles. Céntrate en eso y no en tu producto. ¿Qué acciones te van a servir en esta fase del embudo? En primer lugar, por supuesto, el SEM. La publicidad en búsqueda. Para personas que, obviamente, estén buscando tu producto, pues qué mejor que mostrarles anuncios. Está demostradísima la eficacia de estos. Otra acción clave será el email marketing y el lead nurturing. Si has conseguido los correos electrónicos de esas personas, aprovecha para mandarles contenidos de valor. Valor. Será una manera de ir cualificando esos leads hasta llevarlos a la siguiente fase del embudo. Otra acción fundamental será el display y más concretamente el retargeting. Una vez que esas personas ya han visitado tu página web, es tu gran oportunidad de volver a impactarles con tu publicidad y recordarles que tú estás ahí. Pasamos a la siguiente fase del embudo de marketing la de conversión o venta. Esta fase es crucial y tienes que seguir una estrategia muy, muy marcada. ¿Qué es una de las cosas que mejor te va a funcionar? Da a conocer que tienes pruebas gratuitas. Puedes ofrecer un periodo de 15 días, de un mes y es una forma muy, muy buena de hacer que la gente empiece a utilizar tu producto. Otra acción muy interesante serían los webinars, vídeos donde puedes explicar en qué consiste tu herramienta para aquellos usuarios que estén un poco dudosos. Por otro lado, es muy importante que cambies y le des una vuelta a cómo enfocas tus landing pages. En esta etapa del funnel ya tendrán que ir muy orientadas a la conversión, lo que queremos que esos usuarios que utilizan la versión gratis pasen a ser usuarios de pago. Y por último, no nos olvidemos de las promociones, es muy importante que utilices promociones para animar a esos usuarios a que se suscriban. Pasamos a la siguiente fase, fidelización y satisfacción. Una fase imprescindible y que debes tener muy en cuenta en el modelo de negocio freemium, porque es súper importante que las personas estén satisfechas con tu versión gratuita para que puedan pasar a utilizar la premium. Asimismo, para aquellos usuarios que utilicen ya la versión premium, es súper importante que cuides su experiencia para que te recomienden y muy importante, para que sigan utilizando tu versión Premium. ¿Qué es lo que puedes hacer en esta fase? Encuestas online te darán toda la información que necesitas para saber en qué puntos eres fuerte y cuáles son los que puedes mejorar. Por último, la fase de recomendación. Esta es la última de nuestro funnel y una de las más importantes. Está genial que a tu madre le guste tu empresa, pero que lo ponga en Google. Necesitas visibilidad. Aquellas personas que estén satisfechas con tu producto tienen que contarlo. ¿Qué medios puedes utilizar para que te recomienden? En primer lugar, por supuesto, Google. Su sistema de reseñas es muy fácil de utilizar y da mucha visibilidad. También hay opiniones en las redes sociales, Anima a que tus usuarios te comenten. Asimismo, puedes crear un apartado en tu página web donde recopiles todas esas reseñas. Y por último, algo que funciona muy bien, son los planes de recomendaciones. Todos hemos visto en alguna parte el típico plan de traer un amigo, en el que si tú ya estás suscrito y traes a alguien nuevo, a los dos os dan un regalo. Una vez que hemos visto cuáles son los canales que mejor funcionan en el modelo de negocio freemium, vamos a hablar sobre los ratios que hay que tener en cuenta. En primer lugar, el CPL o coste por lead. Es muy, muy importante que sepas cuál es la cantidad máxima que puedes pagar para que un lead sea rentable. Esta cifra variará mucho dependiendo del modelo que sea. En los modelos de negocio freemium suelen ir en torno a los 7,57. Es probable que estéis diciendo, ¿qué? Ese ratio yo no lo tengo ni de coña. Cuéntanoslo, déjanos en comentarios cuál es tu CPL y debatimos. Otra de las cosas que debes tener muy en cuenta es la distribución de tus clientes, qué porcentaje de ellos utiliza la versión gratuita y qué porcentaje utiliza la versión premium. Obviamente, la mayoría de tus usuarios van a utilizar la versión gratuita, pero tienes que determinar cuál es el porcentaje óptimo para que tu modelo de negocio sea rentable. Otra de las cosas súper importantes a medir es el gasto medio en tu herramienta. ¿Por qué? Porque sabiendo el gasto medio podemos determinar otro tipo de estrategias que hagan que aumente. Y, por último, la satisfacción. Nosotros, en Oniad utilizamos el sistema NPS, que se calcula con las recomendaciones de tus usuarios valoradas del 0 al 10. Los que puntúen 9 o 10 serán recomendadores, los que te puntúan con un 7 o un 8 son pasivos, es decir, ni te van a recomendar ni van a hablar mal de ti, y del 0 al 6 son personas que no están del todo satisfechas con tu tu producto y que no van a recomendarte. Obviamente todos queremos que nuestro NPS sea de 10, pero para ello tienes que trabajar muy muy duro, así que ánimo. Y por último y para terminar el Be Productive de hoy te voy a contar los puestos que necesitas tener sí o sí en tu empresa. En primer lugar obviamente tendrás que tener un departamento de tecnología experto y bien completo para desarrollar tu herramienta. Después vas a necesitar un departamento de marketing que sepa manejar todos los entresijos de la publicidad. Y por último un community manager ya que como decíamos al principio del vídeo, este modelo se basa en la viralidad, por lo que vas a necesitar que haya mucha, mucha, mucha gente que utilice tu herramienta. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado no os olvidéis de suscribiros y de visitar los enlaces que os he dejado en la descripción y nos vemos en el próximo